Los cornices, los mírame. Como su pico, mierda sabe de... aplausos, esperamos que les haya agradado esta participación nos vemos el próximo año ya saben, quien quiera registrarse con ellos tiene más instrumentos para tocar Qué aplausos tan espontáneos Pasamos pues a otra agrupación, nuevamente dos temas ellos vienen del Estado de México, de Ciudad de Zahualcó, tú ¿es correcto? ves, por eso te dije quítate de ahí Ah, perdón. Y vienen de la delegación Gustavo Amadero. ¿Sí saben dónde es eso? ¿Dónde es eso? Eso es del Distrito Federal. ¿Ya se fue la gente del DF? Va la gente bonita, todavía el lugar, no se está cobrando el evento, es gratuito. Recibamos con un fuerte aplauso a Cruz de Amor. La porra, la porra. Juan Pablo Untalapurra. Ellos vienen de la delegación Gustavo Amadero en el Distrito Federal. Es, es correcto, es Cruz de Amor y dos Colados. Y bien colados. Y aparte está estrenando uniforme. Y ella, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ponerme este nicker para que me lo quiten en Guanajuato. Ah, así dijo. ¿O no? ¿No? ¿Cómo no? cómo no Les dejo un fuerte aplauso, por favor, para Cruz de Amor. Tercera llamada para... Do ¿Dónde está Domingo Sabio? Ah, los que van a cantar son ellos. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer. Ya están listos, ¿verdad? Gracias. Hola, buenas tardes, gente bonita de Guanajuato. ¿Cómo están? I <laughs>